Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Sajibai y soy asesor comercial en Kia Caetano móvil Para los que aún no nos conozcáis, tenemos tres instalaciones, dos en Madrid y una en rivas y Hoy vamos a presentar el Kia Stonic. En este caso en concreto es un Kia Stonic con una motorización de 1000 centímetros cúbicos, ah, sobrealimentada por un turbo, turbo gasolina, vale, con 100 caballos. Nos ofrece 100 caballos y en este caso es el modelo Drive de nuestra de nuestra gama. Molly, when did you get back from Beijing? I gotta know Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia? Like me I wanna know Darling, now my darling Feel like I've been holding on too long Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia? Kia Stonic ha sido concebido para aquellos que quieren dejar huella en la ciudad. Su estilo urbano y aerodinámica potencian su singularidad, convirtiéndolo en nuestro modelo más personalizable, con más de 20 combinaciones, tanto exteriores como interiores. Para más información sobre este modelo, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.caetanomovicentro.es o de nuestro número de teléfono 915-338-501.